amigos, acá estamos con Lucas Senz en filosofía, y en construcción. Usted dice, ¿qué es lo que, qué es lo que cambiaron? Lo que cambiamos es que el, el programa me mandó, me cambió de lugar. Me dijeron Marcelo, ahora vos vas para allá, y Lucas, vos vas para allá. ¿Qué le va a hacer? Son las cosas de la vida. Buenas tardes, Lucas, queridísimo, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Yo ahora no no te cambio, porque para mí es lo mismo, pero después cuando lo vea, eh, vamos a ver todo rotado Así que está bien Es para, para que el programa no sea aburrido Pasa que van tantos programas Que, le, que la, la computadora quiere, quiere cambiar ¿Quiere un cambio? ¿Qué se le va a hacer? Contanos un poquitito Por dónde vamos a transitar eh, Con qué temas nos vas a hacer vos A, a nosotros reflexionar Y demás Todo tuyo bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de un tema que la primera temporada ya lo hemos charlado y que siempre vuelve, pero la idea siempre es seguir pensándolo, reflexionándolo, porque es un tema tan complejo y vasto como eh, la libertad, básicamente, ¿no? Eh, y me pareció que era un buen tema como para pensar en estos días eh, donde se habla tanto de, de libertad, ¿no? Justamente. Eh, ya que estamos en plena campaña antes de las PASO, y donde la libertad es un tema que convoca a la gran mayoría de los partidos, sea su, su falta o su visión extrema, ¿no? depende de, de cómo lo tome cada ideología, pero bueno, la libertad es un tema que nos convoca a todos como, como seres humanos. ¿no? Y lo que quería traer hoy, como para, para pensar, en realidad... Tiene que ver con una visión de la libertad que me, me parece interesante para, para reflexionar, ¿no? que es la que plantea el, el psicoanalista y humanista ¿no? eh, Eric Fromm, eh, que es un psicoanalista nada, muy, muy conocido, muy respetado, eh, de, de principio y mitad de, del siglo XX, ¿no? y sobre todo de este texto, de este libro, miren, lo, lo muestro así... Eh, que es el miedo a la libertad, ¿no? que, Eric, de, de, de... que se llama Eric Fromm, El miedo a la libertad. Sí, ahí sí se ve, perdón, me lo estoy tapando un sí yo sí, el, se se el, ve ¿no? per sí, perfecto, perfecto. Que es eh, una, una gran, grandiosa obra de, que busca, no desde la psicología, pero también desde la sociología ¿no? y desde la filosofía, justamente pensar este avispado, ¿no? tema, eh, que es el de la libertad, y sobre todo con esta cuestión del miedo, ¿no? porque cuando hablamos de la libertad, en general, siempre lo digo, ¿no? hablamos como una cuestión positiva y activa y afirmativa de la libertad, ¿no? seamos libres, somos libres o peleemos por la libertad, ¿no? pero justamente Eric Fromm, ¿No? De alguna manera lo que nos está marcando es que detrás de muchos de esos discursos y mucho de, de esa arenga por, por la libertad, eh, lo que se esconde en realidad es eh, su opuesto, ¿no? El miedo a la libertad, básicamente, porque la libertad eh, también implica eh, responsabilidad, implica compromiso, implica eh, un estado de, de desamparo del ser humano frente al mundo, ¿no? Y, a ver, haciendo como una breve reseña eh, y como punto de partida, no el, el texto es, es muy interesante porque eh, from lo que hace es analizar eh, un poco en la historia de la humanidad justamente cómo se fue desarrollando esta idea de la libertad. Parte desde el, el famoso mito ¿no? de, de Adán y Eva, y el árbol y la serpiente y, y el fruto prohibido, ¿no? Como, una, como un arquetipo para pensar justamente cómo el ser humano se vuelve humano, justamente desafiando, por decirlo así, el, el orden natural, el orden divino del mundo, y entonces sale a la existencia justamente a partir de la afirmación de la libertad. Pero ya en, en ese mito, él ¿no? encuentra como, eh, eh, ese mito como eh, una piedra fundacional de nuestra cultura y una metáfora de lo que es el ser humano, ¿no? El, el, el mito de Adán y Eva, de alguna manera, te, te muestra eso, ¿no? Eh, te muestra un ser humano que originalmente vive eh, anclado o siendo uno en armonía con la naturaleza, hasta que de pronto ¿no? aparece la ley, ¿no? esta ley supuesta de la naturaleza, y aparece la rebelión, ¿no? La rebelión ante la ley, ante lo establecido. ¿No? Eh, y que cuando el ser humano, justamente, desobedece ¿no? el, el, el mandato divino, ¿no? de se descubre desnudo, se descubre desamparado, ¿no? se descubre como solo en el universo, y que a partir de ahí, justamente, descubre que se tiene que hacer a sí mismo, y que eso no es una tarea fácil, eso no es una tarea sencilla, sino que es un gran esfuerzo sacrificial. ¿no? Eh, y él, desde, a partir de ese mito en realidad, bueno, va narrando un poco la historia de la humanidad, eh, tomando algunos hitos históricos, no, no importa, no los, vamos a, no los vamos a desarrollar acá porque, eh, porque no, no es la idea del programa, pero sí eh, toma mucho énfasis ¿no? eh, como escritor del siglo XX justamente en el autoritarismo ¿no? y las distintas formas de fascismo, eh, y especialmente, bueno, el, el nazismo y el, todo el análisis de la, de la figura de Hitler, ¿no? Y hay algo que es muy interesante que, que dice él cuando, cuando justamente eh, estudia el régimen fascista, ¿no? Es que es una ingenuidad pensar ¿no? que todos los, eh, los millones de fanáticos o seguidores eh, del, del nazismo, en este caso, ¿no? fueron, si se quiere, obligados... Eh, o um, coercionados a seguirlo, sino que habían en este momento millones de personas tan ansiosas de entregar su libertad ¿no? a, a un otro, ¿no? a un superior, eh, y a esclavizarse, ¿no? eh, que, bueno, de alguna manera, esa figura ¿no? de, de Hitler, en ese caso, fue una excusa para que esas millones de personas entregasen su, su libertad. ¿no? Porque justamente el miedo a la libertad es algo que forma parte de la condición humana y sobre todo de la condición humana actual. ¿no? Es decir, vivimos temerosos de la libertad. Por eso te decía al principio, y les decía, ¿no? que esta cuestión de, de los discursos donde a veces la, la libertad aparece como sagrada, sacralizada y totalmente exacerbada, muchas veces esconden en el fondo ¿no? eh, esta cuestión de la necesidad de entregar la libertad porque la libertad pesa, porque la libertad duele. ¿no? Y Fromm distingue algo que es muy claro, eh, que es la libertad de, o sea, la libertad en un sentido negativo, ¿no? como la, la libertad de, eh, tal, de, de ciertas estructuras, de ciertas instituciones, de ciertas reglas, mandatos, leyes. ¿no? Eh, la, la libertad entendida como sacarse las cadenas, y en buena parte de la humanidad se ha sacado un montón de cadenas, de la libertad para, que es la libertad positiva, ¿no? la libertad de construir algo, o sea, ¿para qué quiero ser libre? ¿No? ¿Qué, ¿Qué gano con la libertad? ¿Para qué me sirve la libertad? ¿No? Porque normalmente los, los discursos de, de, de la libertad, en esa aparente crítica ¿no? a, a, a la autoridad, se quedan como en este lugar de la libertad de, ¿no? Tenemos que liberarnos de esto, de esto y del otro. Pero ¿para qué? ¿no? Eh, ¿Cuál es la finalidad de ser libre? ¿Para qué queremos ser libre? ¿no? ¿Qué, ¿Qué clase de sociedad, ¿no? qué clase de cultura, eh, o que hasta qué clase de, de Estado, si se quiere, ¿no? queremos construir a partir de la libertad? Viste que el tema de las libertades... Bueno, siempre está esta discusión de las libertades individuales y hasta dónde llegan las libertades individuales y hasta dónde está eh, admitida la, la potestad del Estado y toda esta discusión política que siempre está dando vueltas que, que porque es muy propio de la modernidad y del liberalismo, etc. ¿no? Pero eh, lo que ve Fromm es que esa discusión en torno del liberarse de... ¿no? Eh, en realidad, muchas veces se usa para tapar ¿no? la, la pregunta de la libertad, ¿para qué? ¿No? ¿Qué queremos siendo libres? ¿Cuál es nuestra idea de libertad? Interesante interesante pregunta. Yo, mientras tanto, iba, eh, ¿cómo es que se dice, iba tensionándome a mí mismo haciendo una mezcla de imágenes. Entonces, ¿qué estaba mezclando? Estaba mezclando, vamos a poner la típica, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? La imagen de un, de un campo de concentración hace 60 años atrás. Eh, y la libertad y el miedo. Entonces vos decís, ¿cómo podía ser que en un campo de concentración donde vivían, qué sé yo, vamos a ponerle, 20.000 personas, esas 20.000 personas podían ser dominadas... Apenas por, qué sé yo, menos, menos de 100 efectivos. Y no se les ocurría que de repente, en masa, podían, podían superarlos. Lo mismo pasa hoy en día. Los tienen en un campo de refugiados y de repente pone qué sé yo, 20, 30, 50 guardias. Pero adentro hay 30.000 personas. ¿Sé lo que es 30.000 personas contra 10 guardias? No queda uno. Pero... ¿Yo qué tensionaba? Tensionaba que antes que la libertad tiene más fuerza el miedo. Entonces, este, el, los que juegan en contra de la libertad ¿sabes que, saben que tienen al miedo como una ficha a su favor, de una ficha muy fuerte, porque el miedo a eh, perder la vida, miedo a eh, no integrarme y que no me integren, Miedo a no ser aceptado, en consecuencia, miedo a ser adjetivado. Eh, eres un desacatado, eres un rebelde al pedo, eh, este, ¿qué pretendés con todo esto? La verdad que no sé ni para qué estás acá. De todo tipo de cosas pasan. Pero también pasan eh, porque cuando uno analiza un poco o ve inclusive no tan profundo, aunque sea superficial, pasa la historia de cada pueblo que, se, que ha trocado su vida por una cuestión totalitaria y ves que han habido previamente toda una serie de semillas contrarias a la libertad que han ido como sumando y sumando y sumando y sumando fichas a determinada situación. Eh, luego está, es decir, la libertad berreta, como digo yo, la libertad de consumo, ¿no? Entonces vos decís, claro, esa libertad, el único que es, es si yo quiero tener plata de bolsillo para ir a comprar, no, no, no estoy luchando por derechos sociales, no estoy haciendo nada por la que me digan que soy un desacatado, porque yo casi no va a conocer a nadie que le diga que no quiere consumir, que no quiere tener capacidad de comprar alguna cosa. Entonces es fácil también de ser usada en, lo, en, los, en los diálogos y demás. Como dije al principio de esto, que ya me callo, lo que intenté es tensionarme a mí mismo sobre qué cosas estaba viendo yo en la libertad o que se me ocurrían. No estoy diciendo, reitero de vuelta, que lo que yo estoy diciendo acá sea una ni verdad ni que se acerque. Simplemente hago una expresión de mi libertad de expresión que es así, es efectiva acá, en este programa, para explicarles lo que a mí se me canta sentir, igual que lo hace el caballero Lucas Enso. Ahí me callo. Claro, ahí dijiste dos, dos ejemplos que son muy buenos para pensar. La cuestión, si se quiere, del autoritarismo y del miedo, no y de cuando el miedo es algo directo, porque de una manera vos ves al otro, a al, la al, al gente opresor o al represor y sentís ese miedo, pero también hablaste de la sociedad de consumo. Y justamente, eh, bueno, Fromm es un gran crítico, obviamente, del autoritarismo, pero también de la sociedad de con, del consumo, ¿no? Porque en ambos casos, con sus diferencias obvias, no vayas a hacer cosa que algún, algún mal pensado y, y <ríe> mezcle lo que estamos diciendo, pero con sus diferencias obvias, en ambos casos, los individuos, ¿no? por el miedo a, a, a la libertad, que también es el miedo a la soledad, ¿no? y el miedo a diferenciarse de, del otro, y entonces a tener que asumirse como individuos independientes, eh, terminan eh, vendiendo, si se quiere, o regalando o entregando esa libertad. Y él justamente habla como de tres, ¿no? De tres, eh, si se quiere, mecanismos o mo modos psicológicos, pero que eh, son psicológicos porque son parte del ser humano pero al mismo tiempo son sociales porque justamente el ser humano eh, y, y lo piensa eh, como parte del proceso de socialización inseparable ¿no? de, de, de la comunidad en la que vive ¿no? pero es justamente digo, el autoritarismo por un lado que les decía como este método de escape a la libertad que el, el autoritarismo dice tiene una parte sádica si se quiere porque tiene que ver con justamente ejercer el dominio sobre los otros pero que también tiene su parte masoquista, que es el que domina también muchas veces es dominado por otro. no Tiene que ver con la, la cadena de, de jerarquías no Y que el autoritarismo está tanto ¿no? en el que entrega la libertad para que lo dominen como para el que domina. ¿no? Y ahí, en esas como son dos caras de una misma moneda, que tiene que ver con una forma psicológica de, de afrontar la libertad, negativa, no por supuesto, porque es la entrega de la libertad, pero que se puede hacer como en la posición del dominador o en la posición del dominado. Pero es aquel que justamente se entrega. Por eso él analiza los, los fenómenos de masa, que de, de, masa, de, de masa de de personas, por supuesto, de aglomeraciones, pero que uno lo, lo, lo puede pensar, por supuesto, en el, en el ámbito político, tanto autoritario como el democrático. no Esta cuestión de la entrega a, a, a, al, al líder o al liderazgo, ¿no? Que siempre supone eh, cierto conflicto y cierta cuestión que hay que tensionar ahí, ¿no? Eh, me parece importante. Pero no solo del de autoritarismo escapamos a la libertad, sino también el dice de, de destructividad directamente, ¿no? Cuando ya el autoritarismo eh, ya se, se transforma en lisa y llanamente destrucción del otro, justamente porque no puedo afirmar mi diferencia con el otro, busco eliminarlo porque el, la diferencia justamente me hace sentir a mí solo, y me hace sentir libre, y por eso lo, lo tengo que acallar. Y lo último, que él señala como mecanismo psicológico, y que me parece que es hasta el, el más propio, si se quiere, de, de, nuestra, de, nuestra, de nuestra sociedad, si bien obviamente tenemos tendencias autoritarias y destructivas bastante marcadas, eh, es también la, la, la conformidad o el conformismo que tiene que ver justamente con la aceptación pasiva, ¿no? la aceptación eh, sin chistar ¿no? de, del mundo y del sistema en el que se vive, ¿no? donde justamente la conformidad ante un estado de cosas es nuestra manera de decir eh, que, no, que no nos importa o que no, o que no nos interesa justamente cuestionar nuestra libertad. Creemos que somos libres haciendo lo que se supone que tenemos que hacer, eh, comprando lo que se tiene que comprar, obedeciendo lo que se tiene que obedecer. ¿no? Y justamente en este sometimiento a la sociedad de consumo, al mercado o, o a las instituciones vigentes, ¿no? eh, entregamos nuestra libertad al, al no cuestionarlas, ¿no? a no preguntarnos el por qué, a no querer mejorarlas, a no querer modificarlas ni nada. ¿no? Aceptamos simplemente un estado de cosas porque otra vez, el rechazarlo nos pone en una posición de diferenciarnos, ¿no? y una vez que nos diferenciamos, se nos marca justamente el conflicto de la libertad. Porque, a ver, eh, From claramente, desde, desde, el mito, ¿no? desde, desde el mito del Génesis hasta, hasta el hombre actual, lo que él señala es que justamente la, la libertad tiene que ver con una afirmación de, del individuo, no una, una afirmación ciega, pero sí el reconocimiento de que uno es uno, de que no es igual al otro, y que esa diferencia es la que nos tiene que permitir conectarnos con el otro. No una falsa, ¿no? Una falsa uniformidad donde nos entregamos a ser todos iguales justamente porque no nos animamos a, a ser distintos nosotros. ¿no? Y me parece que si uno piensa la, la, a ver, la, la política actual o la vida cotidiana, el mundo en el que vivimos, creo que estos tres mecanismos de escape a la libertad, ¿no? con sus diferentes momentos, digo, están siempre ahí presentes, ¿no? siempre eh, como poniéndonos un freno ¿no? y, y limitándonos ¿no? y sacándonos de cima la carga de tener que ser libres y tener que elegir y tener que tomar decisiones, decisiones que muchas veces justamente van en conflicto con el orden eh, vigente, establecido. ¿no? Pero él ve que ese problema está tanto en las, en las grandes sociedades autoritarias como en las sociedades más democráticas y más liberales. Lo que cambia, obviamente, es el modo en que escapamos a la libertad. Pero el escape a la libertad es, casi, es parte también casi de, de, de, de la condición humana. ¿no? Tenemos una parte del ser humano, es el que, que nos impulsa eh, con un impulso de vida que, que nos, que nos eh, mueve hacia el amor y hacia la creación del otro y hacia la afirmación sana de las diferencias donde podemos aceptar que somos diferentes y no por eso destruirnos y una, un impulso si se quiere de muerte, eh, de destrucción donde justamente la, la, la afirmación de esa diferencia nos no, no parece conflictiva y entonces buscamos eliminarla o acallarla o quitarla ¿no? Eh, pero en ambos casos tenemos ese problema y obviamente F From como crítico social y como pensador, bueno, eh, intentaba que, que se tome conciencia de ese problema y que por supuesto busquemos la manera de superarlo, ¿no? Porque la, la sociedad así, digo, en esa marcha, eh, o, o nos lleva a, a, la, a la destrucción, si se quiere, autoritaria, o nos lleva a un conformismo. Que en el fondo también implica una, una destrucción, porque la, la sociedad de consumo ejerce violencia, ejerce desigualdad, ejerce también digo, la, una destrucción de, del medio ambiente y, de la, y, de, y del planeta mismo, que si uno se queda en el molde, bueno también decanta en, en, en la destrucción eh, humana, ¿no? y me parece que está bueno para, para pensarlo. Está muy bueno para, para pensar y para meditar todo eso. Este, yo estaba pensando digo, en la relación para ver el, a veces el tipo o analizar el tipo de sociedad en la que uno está viviendo y cuál es el grado y la potencia que tiene la, la libertad en esa sociedad. Entonces uno lo puede observar en la confrontación con el otro. Si vos viste una sociedad que está acostumbrada a la horizontalidad, eh, la mayor confrontación que podés tener con el otro es la confrontación de las ideas, pero al suponerse que, que tiene una relación horizontal, lo que va a suponer ahí que hay un, hay un régimen de tolerancia plena, se discutirá más, se discutirá menos, pero de ahí no pasa. Y los dos pueden estar tranquilos de que no van a sentirse eh, expulsados o segregados o mirados. De una forma diferente, porque evidentemente en una sociedad eh, más, más horizontalizada existe más de una idea. Ahora vamos a ver la otra sociedad. Cuando dos personas se pueden discutir, uno representa el orden establecido del ámbito que vos quieras y del tema que vos quieras. Y el otro va ahí, va con, con alguna crítica. Lo que va a suceder ahí es que no hay tolerancia por parte del que representa el sistema establecido, entonces va a intentar eh, minimizar, ningunear, segregar a la persona que le, viene, que le viene con cosas, y ya se generó una tensión que no va a terminar bien. No va a terminar bien, no tiene forma de terminar bien. Pero son las dos comparaciones. Yo decía, en una, las dos personas están en un pie de igualdad, hay tolerancia. Se pueden decir cualquier cosa y tienen libertad. En la otra es una libertad de esas que yo digo tipo chistoso, libertad ponele, o ponele que hay libertad. Este, <ríe> pero en realidad la única libertad que hay es que el que representa el orden establecido te está permitiendo en ese momento que vos como un gil abras la boca porque se quiere enterar qué es lo que vos pensás. Y luego si vos no estás sintonizando con el deber ser, del ámbito que sea, ¿eh? porque puede ser ideológico, puede ser religioso, puede ser económico, puede ser familiar, puede ser psicológico, lo que vos quieras, si no sintoniza, entonces esa persona va a sufrir ninguneo, eh, exclusión, este, inclusive eh, se va a ver, en determinado momento, se va a ver atacada por un conjunto de personas. Este, pero eh, es, esas cosas son, ya se han visto, son así, y luego no funcionan. No funcionan, donde no hay tolerancia, donde no hay tolerancia directamente, la libertad no existe. Y ya la palabra tolerancia es un límite a la libertad. Porque en el fondo, tolerar es, te estoy tolerando, en el fondo no te soporto, pero te estoy tolerando, te estoy aguantando y más o menos, ¿no? Eso quería decir. Para ir, uh, ir cerrando este, este capítulo, me gustó el hecho que hayas querido volver a un tema y darle otra vuelta de rosca. Igual me parece mm. que este es, la libertad es como un motor de ocho cilindros. Recién estu sí. estuvimos apretando algunas tuercas y faltan un montón. ¿Vos qué opinás? Sí, sí, totalmente, ¿no? Y mira, dijiste lo de la tolerancia y también es, es otro buen tema porque... Eh, tiene que ver con, con esto que estás diciendo, ¿no? Tolerar no, no es lo mismo ¿no? que, que realmente aceptar a, a la famosa otredad, ¿no? Eh, pero sí, como te decía, la, la libertad es un tema, se le puede dar un, un millón de, de vueltas más. Me parece interesante traer esto, ¿no? Como pensando en esta cuestión de, bueno, reflexionar un poco acerca de, de qué, qué libertad o en qué libertad estamos pensando cuando justamente hablamos de, de libertad, ¿no? porque, a modo de, de, de cierre o de conclusión, o para que te queden pensando ¿no? quienes, quienes están ahí del otro lado haciéndonos este aguante eh, de ideas, <ríe> eh, que obviamente, cuando acá se señala una, una insuficiencia en la, en la libertad que, que vivimos en una sociedad democrática, justamente la salida es reforzar la libertad, pero entendiendo... La, la búsqueda de una verdadera democracia. Si mi libertad va en la destrucción del otro o en la eliminación del otro, ¿no? entonces nunca es verdadera libertad. Eso es autoritarismo. ¿no? La libertad tiene que ser algo que nos potencie a, a todos y a todas. ¿no? Sí, tiene que ver con, con los derechos. Tiene que ver con que haya un piso de igualdad en donde todos sentamos un, un, un respaldo que no, que no es lo mismo que una obligación, sino un respaldo a partir del cual podamos ser libres, ¿no? Como esta cuestión de, de pensar la libertad en una forma totalmente abstracta o totalmente materialista conlleva a, a la violencia y conlleva al autoritarismo, entonces eh, hay que pensar una, una libertad real no la libertad de un individuo, sino la libertad que mejore, ¿no? eh, mejore al otro, ¿no? eh, que, que se base en el amor por el otro, en el diálogo en la confianza y en la reciprocidad y no en la destrucción o anulación del otro Totalmente. O sea, me parece que eso es, es fundamental si uno quiere pensar en una verdadera democracia que justamente nos haga verdaderamente libres porque eso es una buena pregunta para terminar como diciendo, bueno, somos verdaderamente libres o nos interesa ser verdaderamente libres o queremos seguir siendo no eh, vendiendo nuestra libertad al mejor postor para no asumir justamente que nosotros tenemos que ser los artífices de esa libertad tan anhelada que, que nos, nos despierta de, de las pesadillas. ¿no? Me encantó, me encantó, y me, una de las palabras tuyas, este que es el cierre mío, bien simple, porque lo que me importa es el cierre de él, es respaldarse. Que la persona que el ser humano se sienta respaldado. Eh, yo creo que si una persona se siente respaldada por su sociedad, entonces eh, la otredad empieza a ser simpática. Porque te sentís respaldado. Te sentís que te bancan. Eh, en una sociedad que no respalda a nadie, me pregunto yo ¿de qué tipo de feminismo se habla? ¿De qué tipo de, de, de igualdad social se habla? ¿Qué es ¿Cuál es, la, la, ¿Cuál es el fondo que está metido ahí adentro? Hay que respaldar, hay que bancar a la otra y a la otra, y a todas las personas hay que bancarlas, este, porque además se supone que es su derecho humano, es su derecho humano, la libertad de expresión en todas sus formas, la libertad de ser. Hoy en día te preguntan, o, o te preguntan ¿y usted cómo se percibe? ¿Se percibe hombre? ¿Se percibe mujer? se per ¿Cómo se percibe? Todo eso debe ser soportado y a en el buen sentido y bancado por el resto de la sociedad. Creo que esa es la única forma que uno puede decir, si eso es así, entonces hay libertad real, entonces hay democracia real, entonces po podría llegar a haber una vida plena real. Si no, bueno, son malas noticias, nada más que malas noticias. Cerra vos, despedite de la gente y demás. Bueno, me, me, me encantó eso, ¿no? Esperemos que es una, una democracia y una libertad real, porque el resto serían malas noticias, y, y la verdad que es así. Así que bueno, le, les agradecemos a todos, todas, los de seguidores de Laura Urlingan que nos hacen el, el aguante, creo que es el programa número 18, puede ser, de Filosofía en Construcción, así que nos veremos en el 19, y que sea hasta, hasta la próxima.